Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan los test de anticuerpos y dentro de los varios tipos que se pueden hacer vamos a abordar el rápido. Este que en 10-15 minutos podemos saber si tenemos o no anticuerpos. Así que os recuerdo, vamos a mirar anticuerpos y no vamos a mirar virus. Los anticuerpos están en nuestra sangre, de modo que se podrían sacar un tubo de sangre, pero en el caso de un test rápido no es necesario sacar un tubo de sangre. Vamos a utilizar estas lancetas y nos vamos a dar como un picotazo en la yema del dedo y de aquí vamos a sacar la muestra una gotita de sangre que es lo único que necesitamos. Esta gotita de sangre se va a añadir sobre estos cassettes. Aquí lo tenemos en grande que como veis tiene tres zonas. Tiene una zona donde vamos a echar un suero, tiene la zona cuadrada donde vamos a echar la muestra, justo la gota de sangre, y luego tiene la ventana de reacción, que es donde vamos a ver el resultado. Así que tiene en este caso tres zonas de trabajo. Vamos a verlo en grande. Donde vamos a echar la sangre es en esta zona que os he puesto la caja roja, y aquí echaremos la sangre. Si tenemos anticuerpos, pues aquí irán los anticuerpos. En la zona negra echamos un líquido, echaremos un líquido que es una solución, y lo que va a hacer es justo arrastrar hacia arriba todas las eh, moléculas que tenemos en el casete. Esto es un papel y por capilaridad el, el líquido irá haciendo que todo suba hacia arriba, hacia donde estoy yo. Aquí tenemos las zonas de reacción donde tendríamos los anticuerpos anti-IgM y los anticuerpos anti-IgG. Que ya sabéis que la IgM se produce en el inicio, a los 15 días tras la infección y luego posteriormente a partir de las tres semanas o más, se cambia por IgG. Entonces nos pueden dar los dos positivos, nos puede dar solo uno, que indicaría que estamos con la parte aguda de la infección, nos puede dar solo el otro, que indicaría que es una infección pasada. Si nos dan los dos, pues podemos estar ahí en un eh, trasiego, en un tránsito entre la infección aguda y la infección pasada. Y luego tenemos al final la zona del control. Esta zona lo único que me asegura es que la técnica ha funcionado bien. Vamos a empezar por esta, que es la más sencilla. ¿Qué es lo que se tiñe en la zona de control? Pues en el cassette de reactivos hay unas moléculas de conejo que están marcadas con unas banderolas aquí, que significa que llevan oro. Entonces esto, cuando echamos el reactivo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. No es reconocido por estas zonas, pero sí es reconocido al final en la zona de control y nos va a dejar la marca de que la técnica ha funcionado correctamente. Como os decía, sube, aquí no es reconocido, aquí no es reconocido, reconocido al final y nos deja arriba del todo una raya roja en la C de control que indica que todo ha funcionado correctamente. ¿Y qué ha pasado? Eh, también con ese líquido que hemos añadido ¿eh? en la zona de abajo van a ponerse en marcha estas estructuras que son como virus falso, ¿eh? es el coronavirus falso, de modo que, como veis, también tiene la banderola del oro coloidal, va a pasar por la zona donde hemos echado la sangre. ¿Hay anticuerpos? Pues lo reconocen. Aquí lo dejan reconocido y va a ir subiendo. ¿Esto anticuerpo es de tipo M? Pues entonces lo va a reconocer esta primera zona. Si no es de tipo M y el anticuerpo es de tipo G, se uniría en la segunda zona. Vamos a hacerlo así. Tenemos anticuerpos... El virus falso marcado con oro coloidal es reconocido por el anticuerpo. Va a ir subiendo. ¿Es IgM? Pues queda reconocido como IgM. Entonces aquí tendríamos un individuo positivo para IgM, negativo para IgG. Esto significaría que está con la infección aguda. Y alternativamente nos puede salir con, con las dos o, como lo voy a poner ahora, solo exclusivamente con inmunoglobulina G, que es la situación que todos deseamos, porque significaría que tenemos anticuerpos y que es IgG y que la infección es pasada. Y aquí en las imágenes os pongo posibles resultados de esta técnica, que hay negativos, positivos de un tipo, positivos de otro, y como veis, es sencillísima de interpretar, en 15 minutos se puede saber, nos lo pueden vender en la farmacia siempre que nos lo prescriba un médico. Así que test rápido para saber si tenemos inmunidad. Test rápido de anticuerpos.